Soy Milan Carpa. Les doy la bienvenida a la segunda temporada de Cir Continuo sin Carpa. Me voy porque restringen generarte. Estimadas y estimados... ¡Esperadores! ¡Esperadores! Bienvenidos al segundo episodio... De la segunda temporada de... De sin carpa, donde ustedes podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo, de nuestra familia y muchos bloopers de sus continuos. A todo esto, ¿usted cómo anda? Todo viento. ¿Dónde se habrá metido esta ¿De holopario? Siguió haciendo de las suyas, eh. Esta vez en el número de clown. Se lo voló el Se por nada, Si bien sombras es una canción de subcontinuo, a veces las sombras no quedan bien en el video. No respires. Ah, mi sombra, qué linda. ¿Es posible que un personaje aparezca dos veces en un mismo momento? ¿Cómo sería tal cosa? En este caso, Pandora y Magata en un ensayo de ella. El truco entero tendrán que ver subcontinuo. Y como este ciclo es el detrás de cámara, ahora podrán conocer el rostro de nuestro fotógrafo, Luigi Colombo. ¡No se salva nadie! Tenga su máscara, primero hubo que hacerle un molde a la cara de Seba y cubrirle el rostro por completo para así, de esa forma, poder hacerle gestos sin que nos vea. Mira lo que le hicieron a mi cara. Ahora tengo el alma dividida en siete partes. Mm. Bueno, acá pude apreciar mi primer film. <risa> Hola, acá no, no, no, no. Bueno. Qué gracioso. Eh, es, es gracioso como.. Bueno, si mejor no lo. No. La. la tejedora de llaves tiene problemas con los sueños. ¿Quién? La tejedora de llaves de dora, la teje. La tejesueños, la las la, la llaves, los sueños. La tejedora de sueños tiene problemas con las llaves. Los seres que aquí habitan se nutren de los objetos. Que se pierden arriba. De aquellos sueños olvidados. De aquellos que no se atreven a ser contados. Por diversas manqueadas de llave que se me caen. Los seres que aquí habitan se nutren de las... Las que se me cae. Continuando con la tradición de mostrar animales sin mostrar animales Un poco más de backstage de los laboratones Llegaron las ocho la palma bueno, pues, de, de digi, digi, digi Las dos para atrás Ya hemos tirado, ¿no? Para atrás Es un momento, chicas Denlo todo <risa> <risa> <risa> Yo me quedo acá, segundiendo El fondo Vamos, voy yo. Como te Y así termina este segundo episodio de la segunda temporada de... Circo sí, Continuo Sin Carpa. Ahora los dejamos con algo del backstage de Espadón. ¿Del Doctor Dom? No, no, no. Espadón, mirá.